Sí. economía circular es básicamente que el residuo se convierta en un insumo. Es decir, vuelva al proceso, los diferentes tipos de residuos, el proceso Bio, biológico o, o técnico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, todo lo húmedo recuperable que puede volver a la naturaleza bajo forma de compost, tiene que hacerlo. Es una barbaridad enterrada. Y todos aquellos materiales que pueden volver a hacerlo reutilizados en la industria como insumos y materias primas que también ocurran esto básicamente exige un replanteo logístico muy importante que básicamente canalice tanto la separación en origen domiciliaria como la responsabilidad de los eh, grandes productores de, o, o los grandes eh, utilizadores de envases, packaging, envoltorios, etcétera, que son entre uno y otro es casi el 80% de residuos, entre húmedos y envases.